Comunitarios del sector Espino, la tercera etapa, demandan el arreglo de las calles de ese sector. Aseguran que han sido olvidados por las autoridades del gobierno. Además, exigen la construcción de un puente que da acceso a la comunidad Los Jardines. Bueno, queda pena, por ahí no se puede, los motores se quedan. Se quedan directamente porque no, no hay acceso para cruzar un, un vehículo una 4x4 tal vez puede subir ese puente vino el gobernador y el síndico vinieron y lo vieron y nada más vinieron y lo vieron por ahí mismo jamás en la vida se ha vuelto a mencionar de, de, del puente tan importante porque ese puente por ahí evita mucha muerte porque por ahí mismo está el hospital y hay, el hospital está ahí mismo por ahí y cualquiera que caiga enfermo de un pronto ...sale por ahí mismo... ...estando ese puente ahí... ...y no se muere... ...pero... ...aquí las autoridades de este pueblo... ...están insoportables... ...aquí no, no hay... ...no hay autoridades... ...estamos huérfanos de autoridades... ...estamos huérfanos de justicia... ...están deterioradas, deterioradas... Están, eh, ...aquí necesitamos una... una ayuda de, de las la autoridades... ...que vengan resolviendo el los problemas... ...del de agua y la, y la calle... ...y el puente de allá abajo de la... ...que une de los haidines... Y, ...y allá la los y Estamos por lo menos defraudados, estamos solos. Eh, el síndico que tenemos, como decía el señor que estaba hablando ahí, aquí los niños, las mujeres y todo el mundo se fue a favor de él, porque creían que iba, que era la solución de este pueblo. Y simplemente ha sido el peor que ha venido aquí a San Francisco de Macorís. Porque él se ha olvidado. De la masa pobre, se ha olvidado de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional: Robinson Polanco.